Esto es Lensburg del podcast de cine favorito de toda la galaxia y de todos los Mandalorianos. Get ready. Lights, camera, action, action. Esto es Lens Ahora sí le faltó imaginación a tu frase, Raúl. Ah, no estuvo. No, bien, estuvo bien, sencillito. Me gustaría ser mandaloriano, eh. o sea, ser así como... Tener una armadura todo el tiempo. Tener una armadura y hacer misiones, así como... Pero ahorita que viene el calor, Mario. Bueno, eso sí. Sí, sería... sí nunca <risa> podrías mostrar la cara. <risa> solo, solo ser bueno. mandaloriano en diciembre. Bueno, pero esa armadura es auto... O sea, se ajusta la temperatura sola. Es este... O se me fue estabilidad, pero... No empieces con tus cosas la que Copla. leíste en los cómics, <risa> no, no, no, lo explican en el primer capítulo. Lo que es la Vesca? Dilo, dilo, Alex. El Vescar, no la Vescar Ah, bueno, perdón, yo lo vi en español. ¿eh? No, no es, cierto. no es cierto. Oigan, ¿ya vieron el tráiler de Obi-Wan que no vi que salió la semana pasada? ¿Cómo recalcas que salió la semana pasada? Porque, ¿sí? Ay, no, lo estaba viendo hace cinco minutos antes de empezar el programa. ¿Y sí, por qué no está viendo? Muy mal. Bueno, Mario creo que sí lo terminó de ver ahorita antes de, de, de arrancar. Bueno, yo no quería hablar es que a nadie, todo pero lo que... ya lo hiciste. Sí, sí. Y lo no, mejor pero, es que ya sabe todo lo que va a pasar, ¿eh? está bueno, está bueno. No, pero fíjate que teniéndole ahorita fresquecito no el, el trailer, este, bueno, y también muchas cosas que, que me tuve que poner al corriente no respecto a Star Wars y las series de live action, pues me gustó bastante, digo, apela mucho a la nostalgia, ¿no? el que vuelva a salir ahí Ewan McGregor luego de 17 años de, de estar lejos de su personaje, no de Obi-Wan, de la pantalla grande. Pues sí, muy nostálgico, ¿no? A mí me emocionó mucho. No sé ustedes qué tal. Sí, no, no. Reventó no, muy épico. Tremendo. La música, el, la, las canciones estas clásicas de las precuelas. La música sí. se me hizo espectacular, ¿sabes? O sea, sí. como que la música sí me puso... Mira, yo no soy fan tan fan de Star Wars, pero... Como ustedes, pero la música como que hasta me puso la piel chinita. No sé si porque tengo frescas las películas, las vi hace poquito O, o por qué, pero la verdad es que la música... Me, me, me emocionó, ¿eh? la no, verdad no. me emocionó. Sí, el trailer es que, se ve muy emocionante no. en general, ¿no? Aunque yo no entiendo una cosa, eh, se supone que es 10 años después de los eventos del Return of the Sith, pero eh, al mismo tiempo hablan... Ah, Revenge, perdón. Al mismo tiempo hablan de... de ya perdimos, están, mataron a todos, así como si lo acabara de pasar. Así es, eh, de acuerdo a los creadores del... Incluso por voz del mismo Ewan McGregor, vamos a ver una serie como a la, a la vez muy oscura, pues, o por lo menos lo más oscuro que hemos visto en la historia de un Jedi en, en live action. Al final estamos hablando que sí, que los Jedi siguen siendo casados en la galaxia, por eso existen estos Más, o, más oscuro que Anakin Skywalker matando niños. Así es. Bueno, por lo menos apegado a eso. Ya aquí estamos hablando de Obi-Wan, ¿no? Ya aquí ya estamos hablando de Darth Vader y de Obi-Wan como tal, como un Jedi que está en el exilio y además pues acaba de, de ser derrotado, ¿no? No, y aparte este desarrollo, ¿no? Que digo, yo presento que sí va... Vamos a ver en la serie, paralelo no a lo, a lo más importante que venía siendo Obi-Wan, eh, pues esta parte ya de, de, de Anakin, ¿no? Ya totalmente detrás de ese ese casco, ¿no? De de Darth Vader, este, ese, esa parte de ya de ser totalmente del de lado oscuro, este, cómo se irá desarrollando. Eh, ¿no? es, es que ahí es... también Mario, se, de mis voces de los mismos creadores, también vamos a ver justamente los últimos pasos que va a tener Anakin para convertirse ya tal cual en Darth Vader. Oh, en el de el de nos exclusiva, nos en exclusiva en Let's Blur tenemos la voz de los creadores en voz de Raúl. Raúl ya los entrevistó, habló con él. Es ellos, que, con no, ellos. pero ahí sí estoy, ¿No? pero informadicísimo con muchos canales. Y sí, aliso, al final. De hecho, bueno, esta persona que está a cargo, la, la voz de la mujer que está a cargo de Star Wars, ella fue quien dijo. Así esta... ah, es, Kennedy. Pues, yo no yo, te yo tengo una pregunta que, que, como no tan fan de la saga, me surge y, y se me hace demasiado incoherente. O sea, yo tengo frescas las precuelas, las acabo de ver hace poquito, y... O sea, si Yoda podía enfrentarse al tú por tú a Darth Sidious y Obi-Wan podía enfrentarse al tú por tú a Darth Vader porque lo le cortó las piernas y la mano, o sea, ya le había ganado una vez, ¿por qué exiliarse? O pues, sea, ¿por, porque... qué, ¿por qué dijeron así? O sea, Yoda dice en la, en la en la tercera película así como de ¡Ay, no! He perdido, me tengo que exiliar. Y Obi-Wan también es como de ¡Oh, verde! este, Pues derroté a Anakin, pero aún así perdimos, me tengo que exiliar. Porque no solo pues, fueron, los buscaron les dijeron ¡Cámara, otro putazo, güey! ¡No, pues, ya! Se si echaron el duelo ¿no? y si pierden, entonces pues ya, ¿no? O sea, pues ya no hay, no hay esperanza para la galaxia. Pero pudieron haber ganado. ¿Por qué, ¿Por qué dejaron caer a la galaxia en tantos años de miseria? Pues porque... P pudiendo sino, hacer algo al respecto. Por la simple razón de que las precuelas se hicieron después de las otras. Entonces, si hicieran eso, pues ya no seguirían con las otras películas. ¡Qué absurdo! No, absurde. tú lo dices como problema químico. <risa> no, también... A ver, eso explica verdad. lo absurdo de la sí, situación. Si no, no habría el resto de las películas. Nada más o por sea, eso. O, o sea, si les ganas a los líderes, tal vez sí los clones hubieran dicho, bueno, ahí muere, ¿no? Pero tal vez, ¿no? Tienes a miles de millares de clones en... en en toda la ah, eso a mí Pero también se me hizo absurdo porque en, la, porque en, la, en el episodio 2 hablan de eh, que hay 200.000 clones listos y un millón más en camino. Sí. Y a poco un ejército de un millón de soldados es suficiente para toda una galaxia con cientos de, de sistemas solares y planetas. No, es, lo siguieron haciendo. A lo largo del... Bueno, pero en 10 no años, o sea, pero en diez años lograron guerreros. hacer un millón y ah, no. luego en tres años hicieron sí, No, no, no. Todos los, los, los planetas millones. son no, no, no. No Ahí ya empezaron planes. a unirse claro. al imperio los otros soldados. No, pero, pero, o sea, o bueno, eso clones. también podría ser algo incoherente, pero supongamos que les creemos. Pero los clones al final siguen órdenes. Entonces, Ay, si Dios. derrotas a Darth Sidious y a Darth Vader, ya, los clones... No, pero... Oh, ya no tenemos líder. Eso te no lo explica En Clone Wars. Tienen... Algo eso no existe, implantado. Raúl. Las caricaturas aquí que sí no son canon 100%. No que son sí. canon y a nadie Ahí le interesa. Ahí te explican ese lado. Ahí son canon y te explican que tienen un chip para seguir órdenes ex nada más del emperador. Ay, no, sí, por no, favor. No. Así es. Yo tampoco no me gustaba, pero la manera en que lo ponen está muy bien escrito. No, por eso no existen muy... por eso no es canon. Por eso no existe ni a nadie le importan las caricaturas. Que sí, ya les dije 37 veces que sí. Pero tú, bueno, no sí, pero tú lo digas, no lo hace realidad. Aparece. No, es yo no, yo soy fans millonario. Y ahí vimos a, a Cat Bane en Boba Fett. ¿De dónde salió Cat Bane? en Clone Wars? De ahí pero sale. no importa, no importa. ¿Y no, pues. a quién le importa? Ay, la primera vez que yo la vi fue en Boba Fett. Pero, pero en el Canon ah, pues existía no, muy mal. De pónganse de Boba Fett. a ver, pónganse a ver, pónganse a ver Clone Wars y. No, pero, pero, y aparte, de, la, los, los inquisidores yeah, yeah. en el Canon van a hacer su debut. Nadie los conoce. Enten, claro entendemos nada. Entendemos también como la temporalidad, ¿no? De la pregunta que hacías tú, Miguel, este. En, la, en el mismo episodio 4 este, hacen inferencias, ¿no? De que ya se habla como de esta doctrina de los Jedi, este, de que ya es, es como algo viejo, ¿no? En una serie, en un fragmento de la película me acuerdo, ¿no? Cuando darth aparece y, y va a ahorcar a uno de los generales, este, que está el general Tarkin, ¿no? Ahí está en la sala, este, sí, sí. que dice que lo suelte, ¿no? Este, eh, o sea, de alguna manera lo podrías entender, ¿no? Que como que los Jedi en ese momento como que a lo mejor estaban como más este escondidos, por así decirlo, porque se estaba se está restableciendo el imperio en el episodio 4. Eh, Obi-Wan, pues, hasta cierto punto se podría entender por qué se exilia, ¿no? Este, porque No, pues, para cuidar a Luke. Sí, sí también entre otras cosas. No, bueno, pero ya ya hablando fuera de broma y fuera de molestar a Raúl, o sea, <risa> vamos a ser sinceros. Si sí, Alex que es fan, pero fan así como yo marvelita, Alex es fan de Star Wars. No ha visto las caricaturas, mucho menos las personas que consumen Star Wars como una simple película más de ciencia ficción. O sea, Sonia, Regina, Memo, este, na nadie ha visto Clone Wars es ni lo van a el ver. El total ¿no? de nuestra audiencia de tres personas. Bueno. <risa> <risa> Eso de los primeros no sé si tres pero Por alguna razón será, ¿no? Pero, este, o sea, la verdad es que nadie va a ver Clone Wars ni Rebels, nadie le interesa. Y, y si nos van a presentar una serie como The Mandalorian, como Boba Fett, o como. O como este, este... ¡Ay, se me fue el, el Azokatano! ¿no? Bueno, yo iba a decir Azokatano y Obi-Wan. Eh, nos tienen que explicar bien a los que no nos interesa ver caricaturas de Star Wars, ni cómics, ni libros, ni pendejadas de esas, qué pasa, ¿no? porque Porque si no nadie la va a ver. O sea, tienes que darles contexto de por qué y cómo llegaron a eso. Sí, sí claro. claro. les van a decir, ahí está la serie, véanla. Claro, no <risa> antes, <risa> antes de la serie se va a ver un disclaimer. Para ver esta serie tienes que haber visto Clone Wars. Pues por lo menos. Y, entonces y si no, nadie lo la va Boba a ver. Fett, pues, ¿Y entonces nadie te... la va a ver, pues sí. Es más, para ver la de Boba Fett tienen que leer cómics de Star Wars. De hecho, nadie la vio, güey. O sea, seamos sinceros, nadie la vio. Mandalorian Fumboom. Boom, o sea... Insisto, esto no es por molestar, o sea, estoy hablando como más objetivamente. Es que sí, Mandalor Mandalorian sí estaba desaparecido. Mandalorian fue un boom al nivel de que fue la carta de presentación de Disney Plus, tanto en América, con Estados Unidos como aquí. Pero Boba Fett ya nadie la vio. O sea, A solo ver, no, no, no, datos duros. Boba Fett la vio en más personas que Mandalorian. A nadie le gustó, ya es otra cosa. Eso. Yo no Porque conozco una sola effect, persona que, es que haya visto Boba Fett. Sí, pero ya sabemos que el que tú la conozcas o no, no quiere decir que esos sean los no, números. No, yo no reales dije que yo no la global. conozco, no. Yo dije, no conozco una sola persona que la haya visto. No por yo. eso. Por eso, por eso. Y, que y tú no conozcas sí, a una sola persona que la haya visto no, eh, es, una, no es una métrica Era Grogu, confiable Grogu de que a nivel global viral, nadie la haya visto. Yoda. Todo mundo amaba y a todo mundo. Por eso lo que te estoy diciendo. Nadie quiere ver a Migna Wen y a Boba Fett. Que a nadie Pero le Boba haya gustado es diferente a que nadie la haya visto. Boba, Boba Fett, Fett no era famoso. Boba Fett era desde un los pendejo 80. que tiraron en un pozo en el, desde <risa> el que salió el episodio 2 se hizo famoso. Claro que sí. No se hizo Boba famoso. Boba Fett se hizo como un. A Boba Fett. No, ay, por Dios. Es solo no, casas de recompensas no, que sale no, tres no, veces no. en las películas. Sí, pero se hizo como un personaje como de culto después. Y sí, se hizo muy famoso. De culto, ah, aquí <risa> Es más famoso Lando sí, Calricias <risa> o no, es más famoso. <risa> este. No puedo, no puedo con, o sea, tu, tu, tus, tu, tus indicadores para medir si alguien es famoso o no, si a ti te parecía regular, no, si a es ti no te gustaba, mí, o si o tú lo no conocías. Las películas. Es más famoso y tuvo más participación. Lando Calrician, los mismos. No Yaguas, tiene nada que ver que tenga más participación. Lava, es más famoso Darth, Darth Maul Darth. que Lando Calrician. Y Darth Maul salen dos escenas y tiene un diálogo. No, sí, pero pues a ver, sí. espérate. Darth Maul es el Sale Salen dos principal escenas y tiene un película. diálogo. Salen dos escenas y, tal, y tiene un diálogo. Pero es el villano principal de una ah, película. Ah, bueno, pero salen dos escenas Bob y Fett, tiene un no, diálogo. Uno, o sea, que tenga más participación. Dice, no, no lo, lo maten porque lo quiero vivo. Y ya, es todo lo que hace en toda la puta ah, película. No, por pero... eso, pero después, ese, ese como ser un personaje misterioso del que no sabes nada, se lo hizo muy popular. Y ahora con la serie, digo, ya ya, ya entraremos en materia. Yo siento que lo arruinaron al personaje de Boba Fett. ¿no? Sobre sí, sí, todo sí, porque, sale porque sale gordo. Recordemos que en el episodio 5, ¿no? Cuando antes de que. Este, manden a jarno ¿no? Que lo congelan, ¿no? Este, sí, ahí sale. Su, su semblante. A mí se me hace espectacular, o sea, para efectos de, de villano, este, a lo mejor no protagónico, pero sí como... Secuaz, ¿no? ¿Es ¿Es ¡Espectacular como de dónde, Mario! Si <risa> <Sí, risa> la acabo de ver, Antier, <risa> tiene dos líneas en toda la película. Pero es Dark solo Dark tiene uno, que aparece y de Vader no tiene... le dice... Oh. Eh, lo vamos a congelar. Y este güey Boba Fett nada más dice, pero lo quiero vivo. Ah, sí, sí, sí, güey, te lo vamos a dar vivo. Y si no, te compensamos. Bueno, no, todo lo que hace no... en la película queda espectacular es tiene su eso. Fe, su apariencia, y da mucho su... contexto, ¿no? Del mercenario que trabaja, ¿no? Para el Yo imperio. Sí. Y... A ver, ¿verdad? no, a ver. 100% tienes razón, Miguel. No, o sea, no, no, no tiene más que esa participación y en la siguiente película se muere muy ridícula y estúpidamente, ¿sí? sí, sí, sí. Pero... Pues se hizo muy famoso, por, o sea, por la razón que quieras, pero es un personaje famoso y todo el mundo que le guste Star Wars sabe quién es Boba Fett. <risa> Lo dudo. Ahí vamos otra vez. Bueno, que no, le guste wey. Star Wars sí, obviamente, porque es como si me dices, todo el mundo que le guste Marvel sabe quién es, este no sé, el que le cobra la renta. Sí, vaya, de alguien Parker. que nunca ha visto Star Wars no tiene sí. por qué saber quién es Boba Fett, definitivamente. Exacto. Y tampoco, es, a alguien es, que no le gusta Star Wars es tampoco ahí, tiene por qué saber quién es eh, no, no pero es que ahí vuelvo a mi punto original. O sea, yo, yo a todo esto lo digo no por molestarlos, o sea, lo digo porque las series como Mandalorian o como Boba Fett tienen cosas muy buenas. Y yo recomendaría verlas, a mí me gustaron. O sea, este estilo western que le meten tanto en Mandalorian como en Boba Fett, a mí me gustó muchísimo. Pero la gente allá afuera va a decir, ¿y por qué chingados voy a ver una serie de un personaje que tiene dos líneas y no hace nada? No, la gente ni siquiera va a saber que tiene dos líneas, no va a saber quién es y si es que no le gusta Star Wars. Entonces no la va a ver. La... Entonces, bueno, por eso, bueno, nuestra... esta serie está estas series está, esta serie están hechas para los que les gusta Star Wars. Por eso, por pero, este no, bueno, nadie sabía quién era Jarin. Nosotros tenemos que hablar no como fanáticos de Star Wars, sino como un programa de cine que te va a decir por qué verla o por qué no. A eso me No lo no estamos recomendando, la estamos analizando. Yo sí. Y no me vuelvan sí a hablar. Estaba si las vean. ¿Qué, ¿Qué, ¿qué, ¿Qué dijiste, Raúl? No te escuché. Y no me vuelvan a hablar si no ven. Rebel sí. <risa> y, y, to, y, to, y todas oh, las personas preocupadas, ¿no? Ya no se sí, va a hablar. No, no, no, no me va a hablar, Raúl. No Raúl no si sé hoy que, como, que me estás? caga, ya no me va a poder hablar. <risa> <risa> <risa> <risa> No, yo, yo la verdad exageré con el término de espectacular, o sí. sí, sí, sí. No, no, pero, no te eches para pero, atrás, Mario. Pero, no te eches pero, atrás. Pero, pero, pero ya, cambió a, ya cambió, pero, es una chafada. No, ah, pero es atractivo por, por el misterio del personaje, repito. O sea, sí, o sea, te da sí, curiosidad sí, sí, saber sí, más de él. Y indagar precisamente su desarrollo no eh, más a fondo. Eh a mí me gusta más eh, en términos generales de Mandalorian que Boba Fett o sea siento que Boba Fett a lo mejor no era tan tan necesaria no o sea, es que de The Mandalorian que... es una serie no, es nueva o sea los personajes sí. son nuevos realmente es como un, algo muy muy fresco que no se había visto este estilo western que, que comentaba Miguel y además es con personajes eh, nuevos Nuevo. completamente que sí, o sea, sí generó mucho hype y sobre todo con, con Grogu, bueno, o Baby Yoda, que también se hizo como súper meme y súper popular. Eh, y tuvo, do, tiene ya dos temporadas y se fue haciendo como popular por sí sola. Yo siento que Boba Fett fue más un tema de, de apelar a la nostalgia para atra, atraer mucha gente. No, y sin Mandalorian no existiría Boba Fett, porque justamente sí. eh, el personaje de Mandalorian que usa esta armadura de Mandaloriano, el casco y demás. La gente inmediatamente dijo, oye, Boba Fett tiene una armadura muy similar como por y la gente que le gusta Star Wars. Sí, yo oyen. pensaba que iba a ser de Boba Fett cuando vi los primeros como imágenes de Mandalorian. ¿eh? Anda, y entonces, también, eh, sin Manda ya que Mandalorian tuvo el éxito de expandir el universo de Star Wars, porque como dice, son personajes nuevos, es un contexto nuevo, o un, un contexto eh, agregado a lo que ya teníamos. Entonces ya dicen, bueno, vamos a pelar un poco la nostalgia y meter la historia de un personaje que no sirve para nada, pero pues como Mandalorian ya funcionó, <risa> lo metemos. Bueno, pero cuando sale en la segunda temporada el personaje de Temura Morrison, que es el actor sí. que interpreta sí. a los clones en, en Star Wars, amamos. que obviamente es el, el mismo que hace a Jango Fett y por consiguiente a Boba Fett, eh, cuando salió, cuando se le ve el rostro, obviamente yo sí me quedé así, ¡ay, oh, no manches, Boba Fett está sí. vivo! ¿No? Sí, yo no, porque la verdad ni lo reconocí No se parecen <risa> en nada O sea, tú ves a Jango Fett en el episodio 2 Y tú ves a Boba Fett en su serie O en el episodio de en la temporada 2 de Mandalorian Y no se parecen en nada sí, pero Es la misma persona, no se va a parecer No se parecen en, el en capítulo. nada no. más está rapado un poco más viejo Y un poco más gordo pero <risa> no, <risa> nada, más. <risa> nada más es otra persona Y ya, pues, no. y totalmente no, hombre, no. calvo No, yo sí lo reconocí inmediatamente Cuando salió Para mí no sí. se parecen en nada y la verdad, tuvo muy buena participación en ese capítulo, por cierto. Y ahí es cuando dijimos, wow, no nada más apareció, sino puede pelear. Entonces, no, bueno, por eso también fue sorpresivo ver eso. No no es que haya sido así, porque obviamente la serie ya estaba grabada antes de que saliera y antes de que tuviéramos la recepción que tuvo del público. Pero a mí algo que me parece curioso es que The Mandalorian empieza con nuevos personajes y todo, como les decía. Y Boba Fett es más eh, como para apelar a la nostalgia. Sin embargo, termina funcionando al revés. La serie de Boba Fett, los primeros capítulos, por lo menos en mi opinión y lo que he escuchado de algunas otras personas, eh, son aburridos, como que no tienen mucho sentido, no, parece que no pasan muchas cosas y de pronto en el capítulo en el que no sale Boba Fett y sale eh, del Man de Mandalorian, mejora experimentalmente eh, sí, mejor. y, y, y funciona mucho mejor y el mejor capítulo de la temporada es cuando ni siquiera tiene nada que ver con Boba Fett. Sí, no. Bueno, esto es porque eh, ese capítulo que mencionas, parece más un capítulo más extra de The Mandalorian, sí, sí, sí. Y, Pero, y mantiene toda la calidad de la serie de Mandalorian, que es buenísima. Eh, es que el problema sí. es que la historia de Boba Fett no, no agrega nada, ¿no? Es que no hay nada? historia. Es que no hay historia. <risa> <risa> o sea, sí, no. o sea sí. al final lo eh, que no, me hace curioso es que querían que Boba Fett fuera, fuera como el instrumento de nostalgia y al final Mandalorian, que es un personaje mucho más nuevo, fue el que terminó resultando el sí. instrumento de nostalgia para la serie de Boba Fett. A eso sí, me... Sí, lamentablemente. No tuvo Y tuvo o sea, la participación de los mismos directores, los mismos productores, pero al final, sí, o sea, el, a, ampliar su historia posterior a lo que sucede en el regreso del Jedi, pues no, no aporta nada porque realmente es él como queriéndose adueñar, ser como el... El... Sí, por eso. Todavía le agregaron a Robert Rodríguez, quien es un gran fan tanto del personaje, obviamente, de Star Wars, y creyeron que con él pues ya iban a tener todavía ese punch más allá ah. que tuvo. Más Pero no, no aporta nada a la historia, los gemelos estos de, de Hot como que van a ser personajes importantes y realmente al final no, no resulta pues en nada. los Power Rangers, ¿no? Los chicos esos. Ah, sí, los, los, la, la, la pandilla esta como de Power Rangers, justo como dices, de las motos sí, ¿no? estas de colores, esos a mí son los más chafa del mundo. Sí, sí, sí, ese capítulo está horrible, horrible. Oye, y tiene, tiene injerencia ahí, este, john Favreau también en... Sí, también sí John Favreau es el de creador Favreau. de la serie. Sí sí, sí, sí. O sea, es que Pero, lo, digo, es lo digo porque sí, o sea, ves el desarrollo por ejemplo de... De Mandalorian, o sea, sí se nota mucho, ¿no? Como esta, esta habilidad que, que tuvo, ¿no? Como para insertar a estos nuevos personajes. Y yo siento que de alguna manera a lo mejor no, sirvi, no funcionó de la misma manera con Boba Fett porque pues ya te encasillaste con un personaje que de, de entrada desde el mismo vestimenta, ¿no? Este es de alguna manera parecido. Entonces como no, que ya... Y, ya no, y ¿sabes ¿Sabes qué, Mario? la verdad es que no hay que no, no hay que eh, confundir el que no haya funcionado con que sea una mala serie porque todos estos elementos que mencionas que se notan en, en The Mandalorian también se notan en boba fett o sea, se nota eh, que están construyendo bien ese universo yo difiero con raúl que dice que está mal escrita yo no creo sí. que esté mal escrita yo creo que al contrario eh, es difícil cuando haces varios proyectos por separado y los quieres unir, y yo creo que están muy bien amalgamados. El problema aquí es que el personaje no da, ¿sabes? O sea, el Mandalorian de Mandalorian eh, da para mucho porque es un personaje que no conoces, que eh, empieza la serie como alguien con poco conocimiento, con poco... Sí, poco, totalmente poco, fresco, ¿no? totalmente fresco y entonces tú vas creciendo con él cuando obtiene su jabalina, cuando obtiene el sable, cuando mejora su armadura, recolectando Beskar, aprendiendo cosas de la galaxia, del imperio, de Grogu, en cambio con Boba Fett nunca aprende nada y tú por lo tanto tampoco aprendes nada, entonces, yo no siento que la serie esté ni mal escrita ni de mala calidad, porque la calidad yo creo que es la misma, pero el personaje siento que no da para tantos. La historia por no es buena. Que, por eso tuvieron que agregarle a los Power Rangers y a Migna Gwen. que a mí Migna Gwen se me hace una actrizaza, me encanta, pero también eh, como se centra en Boba Fett y ella es como su sidekick, tampoco le explotan mucho. Black Cassantan, el, el Wookiee que tenemos, es épico en los cómics. Chingada madre con los putos cómics. <risa> ¿De, <ahí salió, risa> de ahí salió, de ahí salió, por eso lo digo. O sea, a lo que digo, así como todos los fans se sorprendieron de ver a Boba Fett en Mandalorian, también muchos fans se sorprendieron a ver a Darker Stan Tan en, por fin, en live action. Fue un muy buen regalo. Ahora. <risa> Lo que pasa es que el, el Boba Fett, la, esta serie, lo que hacía interesante al personaje de Boba Fett y por lo que se convirtió en famoso, aunque Miguel lo dude, es por el misterio que lo rodeaba. Y al ya hablar mucho más en detalle de él y al darle una historia y al darle una personalidad y todo, siento yo que lo arruinan un poco. A lo mejor pudieron centrarse más en, en su historia previa y no en lo que pasa después, que ya no tiene ninguna consecuencia. A diferencia de con The Mandalorian, que aunque son personajes nuevos, Vemos que sí tiene cierta consecuencia en la historia en general de Star Wars Cuando eh, Luke se lleva a Grogu y va a ser el, eh, su entrenador y, y lo va a convertir en un Jedi Porque eh, nos habla de cuando Luke está formando su Academia de, de Jedi Que sabemos que va a tener este, repercusiones posteriormente Cuando esté todo lo de la Primera Orden y demás Cosa que pues, con Boba Fett no pasa Ahora, en Boba Fett, al final, se deshace un poco eso Que se, que se, que se termina dando el, al final de Mandalorian porque, pues, Grogu simplemente decide, no, quiero ser Jedi, me voy y te dejo aquí abandonado con tu Academia Jedi de de y me, me regreso con, con mando, ¿no? Bueno, que eso tiene sentido porque... ¡Ay! Oh, oh. ¡Ay, Miguel se quedó pasmado! Ah, ya. No, aquí estoy. Hola, hola. Ya regresó. Ah, ya, ya, ya, ya, ya regresó. Ya, ya. Ya está. Este, no, pues yo, bueno, no, me, aquí, no, aquí no hubo problemas técnicos. Sí, de no creo que te hayas que... quedado pasmado en tu casa así, o sea, seguramente fue algo de la conexión. <risa> yo creo que... <risa> sí, ya. Pero decía que justo hace un año preguntaba eh, el tema de Grogu en, en, la, en, la, en la última trilogía y esto le da un poco de sentido, ¿no? Porque en la última trilogía mencionan que Kylo fue parte de la academia, bla, bla, bla, y yo dije, bueno, pero ¿y dónde está Grogu? ¿Por qué Grogu no apareció con su sable de luz a hacer algo? Pero aquí nos explican primero... Que, que, que su raza, bueno, esto lo Explican desde las precuelas, que su raza Puede vivir 900 años Entonces va a ser un bebé por muchísimos Años, y dos, que no Continúa el entrenamiento, entonces Por lo tanto bueno, no sale en la Bueno, es que, final, lo, que ¿no? se creía, lo que se creía De por qué no salía, era que Kylo Ren lo había Matado, cuando destruyó la academia De los... De los bueno, Jedi. no sabemos Falta la tercera temporada del Magaloria. Bueno, sí, quién sabe qué pasa después, pero Ahora, bueno, acuérdense sí este, que eso no existe. Sí, tengo un pedo un pero con The Mandalorian. ¿Pero este, qué este, este, sí este, iba este. a decir un pedo? <ríe> sí, yo también, tenemos un pedo. Bueno, este, también sí tengo yo tengo un pedo con The Mandalorian. En con este contexto también. Este, este, El Baby Yoda, ¿no? Este, o sea, sí me gusta, ¿no? O sea, cómo, cómo se desarrollan, ¿no? Este, es hasta, hasta espectacular, ¿no? Cómo lo vemos así como que empieza a usar la fuerza, ¿no? Así conocer a los ojos y todo eso. Pero, por ejemplo, así que le ponen cualidades de, como de, de, o sea, ese ruido que hacen los bebés, ¿no?, humanos, ¿no? Es este, siendo como de, de una especie distinta, como que no me encanta, así como que... Ay, lo pero tipo, es que lo que lo hace tierno y simpático. no quieres humanizar a fuerza, no, a mí no, a mí no me gusta. Esto. Pues, bueno, que pero que El esto, chiste del personaje es que sea tierno, hace... ¿no? Es el bb de esta serie, el Artudito. <risa> bueno, sí, aparte, pero, sí, pero, pero bueno. es tierno, no más. O sea, ah, esto ya. esto es algo que viene desde las precuelas <risa> y desde la trilogía original y desde todas las películas de Star Wars que siempre hemos dicho, qué casualidad todos los aliens hablan inglés o todos los aliens hablan español. Basically. No, pues realmente es ah, que, o sea, cada quien podrá tener su lengua y quizá Grogu como bebé hace sonidos de bebé en su lengua, pero pues para fines prácticos de que todos lo entendamos, pues todos lo hacen en inglés, ¿no? La razón por la que se hizo muy famoso es porque es tierno y como apapachable y es un bebito, o sea... Bueno, sí, siempre tiene su elemento tierno. ¿verdad? Es más, yo se, lo dije, yo se lo dije a Raúl, la sí, sí. mejor escena de todas la, las dos temporadas de Mandalorian y de Boba Fett juntas es la última escena de Boba Fett. Cuando salen en la nave y Grogu le está tocando el vídeo para, para que acelere y vaya... ¡uh! Eso es lo mejor de las tres series. No, la mejor horror. escena es cuando ¿Cómo? le pide la pelotita de la palanca. Que y le dice, se la come. No, niño. No, cuando ah, se niño. come a los, a los no, hijos de los. El... Ah, sí, no, cuando no, se, no, se no. come a los, a los monitos. Eso está bonito. <risa> <risa> eh, es que eso, eso es, lo, es que lo, hace, lo que lo hace un buen personaje. Así es. Así bien, es, eso no, sí. Me, come, me convenciste de <risa> <So>. <risa> <risa> no, vale, es raro que. <risa> <risa> Pero a ver, en términos generales, hablando ya como de Westeros, porque ya estamos tocando materia, ¿no? Tal cual de las de las series de Star Wars. Ya llevamos 25 minutos tocando materia. Sí, sí, sí. <ríe> hay hay una eh, pequeña disputa, ¿no? ¿Entre cómo entonces debería de ser este universo de televisión live-action de Star Wars? ¿Debería de ser o seguir las imágenes o las formas que, que creó eh, Fabro para The Mandalorian? ¿O debería de tomar un rumbo cada una distinta, no adecuado un poco más? Cada una específica. distinta, o sea, la serie sí, de Obi-Wan no puede ser un western, es otra cosa diferente. Sí, eso sí estoy totalmente total de rato. acuerdo. Sí, yo eh, también, yo también. Es, es, es, es, es, es, es, es, Digo, o sea... Lo que dijo Mario hace rato de que hay elementos que se ven, no solo en Mandalorian y no solo en, en, en Boa Fett, sino también, por ejemplo, en Han Solo y en Rogue One. O sea, todas estas nuevas, nuevos productos de Star Wars que expanden y complementan el universo de Star Wars, tienen eh, una misma esencia, una misma línea, este... Que, que sí debe de mantener todos los productos de Star Wars para, para mantener una identidad, ¿sabes? O sea, efectivamente, la serie de Obi-Wan no puede ser un western, pero tampoco puede ser de... Ay, no, pues inventamos un nuevo dragón y un nuevo... Androides. No, no pues tiene que ser al estilo sí, no, pero, del episodio... Entre el episodio ver, 3 y el episodio 4. Exacto, tiene que mantener ¿Qué tal que se una... van ahora un estilo más episodio 4, por ejemplo? Con una cámara más estática, más... Tranquilo, yo, no, menos pues yo no sé si vivir en Tatooine le hizo daño a Obi-Wan o por qué en nueve años pasa de estar en la edad que tiene Obi-Wan como Porque 85 tiene años. Soles. Ah, claro, por los tres soles, sí, entonces... Se el le, le pero, a la pero sí tendría sentido que tuviera más ese tono como ya más cercano al episodio 4 porque vamos a ver como la madurez ¿no? ya de, de Obi-Wan, así como ese paso de, de, ese de, de ser Obi-Wan a ser el viejo Ben, ¿no? Pero, pero también tiene que tener tintes del episodio 3, porque si siguen si, siguen siendo perseguidos los Jedi y estamos viendo en el trailer sí, que, es. que los están buscando y cazando, también tiene que tener como esa, esa esa intensidad que en el episodio 4 no hay, ¿no? No, y sobre todo, o sea, hay que tener clara la temporalidad de las series, ¿no? Porque tanto Mandalorian como Boba Fett son en la misma línea temporal, post-sexta eh, película el, este, y previo a la última trilogía. Es decir, post-derrota derrota, de, derrota del, del emperador y caída del imperio y previo a la primera orden y Que por cierto, en es Mandalorian mencionan, la, primera, eh, mencionan el, la nueva república y todo, lo que nos hace creer que no va a pasar lo que Raúl quiere de que no, elimine sí, sí, la última está. trilogía. Ahí está esta Titi para que no va a pasar nueva lo que raúl quiere de que eliminen del canon a la última trilogía ah obviamente no, eso no va a pasar obvio, cómo van sí. a eliminar toda una trilogía Ahí está la, la, parte de la, la trilogía de Kai vendido, por favor obvio no por eso no, no aparece grogu en la escena donde está matando a todos Calorén, porque eso jamás existió bueno, hay eso, eso gente, gente que película. acabó muy y, y, y contenta con la última trilogía, eso sí es, sí es verdad. No, y es, sí. la, es la trilogía que más juguetes ha vendido, o sea, por A favor. ver, va a pasar exactamente, y lo, mismo, lo dijo el mismo Iwan McGregor recientemente, ahorita que está como en su tour de prensa de la serie de Obi-Wan, y él lo dijo muy claro. Hoy en día, veintitantos años después, es cuando se empieza a ver la apreciación por las precuelas que en su momento también fueron sumamente criticadas, porque es obvio, las personas que vieron Star Wars de niños querían ver algo muy cercano a lo que vieron de niños, porque ese, ese era su recuerdo, ese era lo que les emocionaba, y como no lo vieron con las precuelas, las destrozaron, las criticaron, dijeron que era una porquería y demás. Las personas que vimos las precuelas cuando éramos niños, como nosotros, eh, a nosotros nos gustaron, obviamente, porque son las que salieron cuando nosotros éramos niños, y hoy en día nos gustan. y A ver, y, por y, eso. Espérame, espérame, espérame. espérame. Vale. Y también las personas que vieron la trilogía de secuelas cuando eran niños son los que van a estar diciendo que es una buena trilogía dentro de 20 años. Y a nosotros que nos gustaron más las precuelas y a lo mejor las, las otras que también vimos cuando éramos niños, la, la criticamos más. Al final son películas para niños. Por eso, a ver, en, pues les pregunto yo a los tres, ¿en 30 años va a estar buenísima la muerte de Kylo Ren? ¿En ver, 30 años va a estar buenísima la aparición de Kylo. Para los niños que la vieron ahorita van a tener un buen recuerdo de esta trilogía y entonces ellos sí la van a apreciar, a lo mejor nosotros no tanto. Porque de nuevo, y lo repito, estas películas son para niños. No estoy tan seguro de qué tanto siguen los niños de hoy en día, a diferencia de, por ejemplo, nuestra generación, qué tanto siguen siguiendo la franquicia de Star Wars. Sí, no pues sí puede ser que no sea tan popular como mm. lo fue con nosotros y con la generación Pero, anterior. No, y aparte yo también difiero un poco porque la trilogía de secuelas, la trilogía de Rey y Kylo Ren, se hizo, yo creo que también apelando un poco al, al, a los fans y a la nostalgia, o sea, sí, sí pero obviamente, incluyes elementos como BB-8, como etc, etc, para eh, vender juguetes y captar el público joven, pero la trilogía de secuelas, como la trilogía de precuelas en su momento, se hicieron para darle continuidad a este universo y jalar a la gente que amó este universo desde el principio. Entonces, 100% si no, no habría que ese, ese argumento salido, de son, son películas, películas para, para niños, no eso, ese argumento de son películas para niños, mmm, no. Son películas para niños. no. Las han querido hacer más serias porque justo quieren hacer lo que tú dices, de jalar al público al que le gustaron hace 40 años. Pero, Pero es que no se trata de quererlas hacer más serias. O sea, la trilogía original no, es, no son películas para niños. ¡Ay, por Dios! ¡Claro que sí! La trilogía no. original. El mismo George Lucas no, hizo una, una película video. para niños y se no. convirtió en un boom que jamás me esperé. Ay, a ver, Alex, acabo de verlas hace dos días. La trilogía original tiene eh, escenas donde... Hay besos donde entre donde hermanos. Donde Han solo no, le ella. dice a... <ríe> típio, no sabíamos que eran hermanos aún. Ah, Ni bueno. George Lucas sabía que eran hermanos en ese momento. Do, do, tenemos <ríe> escenas donde, donde ah, Han bueno. solo le dice a Leia, no te excites si, si, si, si estás entre mis brazos. Y que Leia le dice, no es excitante estar entre tus brazos. Y dice, por ahora. O sea, no eran películas para niños. Muchas películas tal. para niños tienen también pero, pero, cosas así tan... Simples no tan como explícitas. Esa. Y, Ahí y eso no, no es nada explícito, por Dios. No, era, no eran películas para niños. O sea, no me puedes decir que esa película... Yo no te lo digo, lo dijo George Lucas, el creador. Bueno, si quieres, vele a decir a él que Dios no eran dijo, para niños. O sea, a ver, ahorita no, vengo. O sea, no me puedes decir que... O, o George Lucas no me puede venir a decir... Ay, no, ¿sabes qué? Es que hice esta película de güeyes peleando con espadas láser a través de la galaxia para que un niño de 8 años se interese por ella. Porque yo, como niño de ocho años, no me interesaría por eso. ¡Qué tú, puta hueva! De nuevo, de nuevo, tus argumentos son solo de lo que tú pensarías bueno, y lo que a ti te gustaría. Mario tú no de ocho años no se interesaría por ello. Son generaciones pues, de mí, Mario de ocho años no se interesaría por ello. ¡Qué hueva! Mario, ¿no, Mario, ¿no tenías 8 a los ocho años, años toda la colección de muñecos de Star Wars? Sí, sí, o sea... ¿O sí, ¡Por Dios! O sea, sí, sí. Pero, pero, pero, pero, o sea, sí, sí te doy... Pero no, eso no lo hace que sea para niños, ¿sale? O sea, sí, Sara, sí, sí. O niños. sea, es que, a ver... Alex, a ver, que haya trascendido no, no, no, y que no, no, le haya interesado no, no, no, a, ver, a más personas. Yo tenía no una figura de puta, para adultos. Yo tenía si, figuras si para no, de Si a Mario de 8, 8 años, años, o a ti de 8 años, o a Raúl de 8 años, o a quien quieras de 8 años, olvídate de mí. A quien quieras de 8 años, en 1979 salió la primera. 77. 77, 77. Lo llevas al cine y en la marquesina, en la cartelera, está Dumbo de Disney. ¿O Star Wars? ¿Cuál va a querer ver el niño de 8 años? ¿Star Wars? ¡Obviamente 100%. no! Si ¿Va a querer ver que el niño de 8 años? ¿Va a querer ver este? una película de 70 años más vieja? Por Dios, claro que no. Bueno, no o sea, sé cuándo se estrenó Dumbo, pues. La puta caricatura del momento en 1967, güey. <risa> a eso me refiero. O sea, yo, o sea, yo te diría, Alex, sí y no. Este, o sea, yo también le doy la razón a Miguel. Porque, o sea... Yo siento que muy probablemente lo que dijo George Lucas, este, que era para niños, ya fue mucho más cercano a los tiempos en los que desarrolló la, las precuelas ¿no? de, del episodio 1 al 3. Que hubo otra vez un boom ¿no? de, de mercadotecnia, de juguetes, de, de las nuevas naves no que salieron del episodio 1, por ejemplo. O sea, siento mucho más cercano el, el tono de lo que dijo a, a ese momento, ¿no? Del de, de 1899, 2000, 2000. Y que el contexto eh, es muy diferente. O sea, las precuelas fueron hechas para vender juguetes, para hay, vender a Jar Jar Binks, La historia de las precuelas las naves, es mucho más compleja que la de la trilogía original pero fueron hechas para vender muchos juguetes. O sea, La las, primeras, las primeras a lo mejor no fueron hechas para eso, pero fue lo que lograron. Trascendió de ser para niños, pero eran para niños, originalmente. No eran para niños. Oh, no eran no, para Dios. niños. Bueno, tú vele a decir a George Lucas que el creador no te puede venir a decir a ti para qué hizo las películas. Pues o sea, o sea, es que... Eh, pudo, pudo haber sido lo que dijo George Lucas y otra cosa lo que resultó, ¿no? O sea, por, por, ejemplo, eso, esa, por eso, por eso. O sea, fueron hechas para una cosa y a lo mejor ajá. trascendieron de eso. Eso, eso es diferente. ¿Qué? Claro, pero a ver, eh, lo que dice Mario es cierto. O sea, si lo dijo, es como si yo ahorita te digo, no manches, las palomitas de Takis Fogo son deliciosas. Eso no lo hace realidad. Eso no lo hace verídico, eso no lo hace... Ay, no, sí, este... Oh, o sea, oh, por eso, pero si yo hice las palomitas de ataques Fuego para gustarle a la gente, yo lo hice para eso. Que no le hayan gustado es otra cosa. Bueno, o sea, no me a... por eso, a ver, este podcast. Si, si, si nos llevan a una, a una entrevista, y nos, ¿para qué es el podcast? Yo en la entrevista puedo decir, no, pues el podcast es para... Jugar este, Minecraft para, lo hablo. Para, los, para los amantes de los videojuegos. Eso no lo hace realidad, ¿sabes? O sea, Pero no tendrías por qué decir eso, porque no es. Bueno, no sabes por qué lo dijo George bueno, Lucas. Bueno, George, Lu que... George Lucas dijo eso, ya existía todo este fandom tóxico que George Lucas odia. George Lucas odia a todo este fandom que se obsesiona con, con buscar secretos de Star Wars y demás, y por eso lo dijo al contexto real, en aquella entrevista que tú dices, que dijo que era... Ni sabes de qué entrevista estoy claro. hablando por Dios, ah, tenemos ay. el contexto real, real, el contexto o sea a George Lucas me encanta es que, hace, que todo el mundo idolatra y dale a George Lucas con que, oye, ¿por qué hiciste esto? Oye, ¿por qué hiciste esto? Oye, ¿y dónde quedó esto? y George Lucas dijo, ya, dejen de estar chingando son películas para niños, pero originalmente no, ¿Por no ¿por lo eran. Las hizo para niños? Porque bueno, no olvídate olvídate más. de lo que diga George Lucas y de para qué las hizo, o sea, ponías el ejemplo de que el niño de ocho años, si lo llevas a al cine por dios mi fiesta de siete años fue de Star Wars yo crecí con Mario y Mario tenía todos los juguetes de sí, Star Wars cuando pero éramos niños te llevaron a ver Star Wars te aseguro bueno no es que no yo te conozco no, a desde los putos ocho años cabrón pues por Mario eso no, no, tú pero desde sí. los cero años y yo amigo. sé que o sea tanto a ustedes como hecho. a mí me llevaron al cine a ver Star Wars más yo no elegí ay sí sí sí qué emoción vamos a ver a ese güey con cabello largo raro no, güey, o sea, por, por por elección, pero un niño no elige nada, <risa> por Dios. No, cómo no, cómo no, yo y sí sobre dije, todo ir al cine, yo sí. sobre todo yo ir sí, al dije, cine, llévenme wey. a ver El Rey León y Toy to Story. Claro. Bueno, cuando, yo, yo cuando no las vi originalmente en el cine. O sea, sí me las enseñaron. Cine, me las mostraron, me las mostraron papá, pero momento, me gustaron. Y, Steve, y se volvieron y se populares cuando las reestrenaron, reestrenaron en el cine entre niños. También entre los 30, adultos, 90. obviamente, porque ahí ya había muchos adultos que les gustaron cuando ellos eran niños. Y Star Wars tiene un fandom enorme de gente de 50 y 60 años la, que eran sí, niños cuando la, salieron sí, las originales. que no discusión. Pues Pero tú eso, me estás pues, diciendo que las películas son hechas para niños. A ver, pues es que ponte no a ver la historia. Ponte a ver la historia de las precuelas y ponte a ver la historia de las películas originales. Es súper simple la de, las, la de las películas originales. Es una historia que, de tres pesos. <risa> sí, pues la, la verdad, guionario. las películas originales, ahora que las vi, bastante. bastante me. Pero bueno, a ver, entonces, ¿Mandalorian fue hecha pa para niños? <risa> Regresando a las series, ¿vale? Regresando a <risa> Star Wars. <risa> Mandalorian no, fue Mandalorian hecha para fue hecha no, no, no, no. Para, este, para esta audiencia adulta que, que tiene esta nostalgia. Y, lo, y esto mismo me, me comentaba mi papá, que le daba mucha risa. Que los personajes, por, por hacerlo congruente con las películas originales, seguimos viendo a personajes con cara de lobo y, y estos como jabalís verdes que son los asistentes de, de Java. Eso sí, sí, da como risa porque hoy en día se ven muy ridículos, la verdad. No, bueno. Sí, sí los, aunque, los aunque la neta sí, sí se agradece, ¿no? Que mantenga. No, sí, como... obviamente, qué bueno que sea congruente, pero se ve chistoso. Sí, sí, sí, sí. Y es lo que decíamos con, con Obi-Wan. O sea, en The Mandalorian y Boa Fett es post la trilogía original. Obi-Wan va a ser post las precuelas y previo a la trilogía original. Entonces, sí estaría bien que respeten esa estética, esa línea, que, que mantengan cierto, ciertos detalles, ¿no? Por ejemplo, se me viene uno a la mente muy, muy rápido. El, hay un escenario en, en la cuarta película, si no me equivoco, en Tatooine, en Mosesba o como se llama esa mierda, o sea, que, que vuelve a salir en, en Boba Fett, porque pues, ahí está Boba Fett, y es idéntico, o sea, mantienen todo tal cual, cuidado el detalle, y eso se agradece bastante, la verdad. Sí, sí, sí, ahí sí mi respeto. Sí, incluso sí. utilizaron el mismo lente como verdoso, amarilloso, para darles eh, esa asignatura, ¿no? Que vimos en el episodio 6, justamente, que, sí. donde vimos más de cerca el Palacio de Jabba. De todo. hecho, a nivel técnico, eso sí, estas series sí están siendo um, muy, muy innovadoras, ¿eh? inventaron nueva tecnología para filmar para, para las series de, de Star Wars, especialmente para The Mandalorian. Eh, ya no están usando pantallas verdes, sino que utilizan como un cilindro, que es una pantalla, el techo es pantalla, el piso es pantalla, y todos los escenarios que tú ves en las series son digitales, hechos en esas pantallas. O sea, realmente, eh, en lugar de tener al actor frente a una pantalla verde y que le agreguen después el fondo, eh, graban o, o crean los escenarios y los ponen ahí para que el actor pueda estar interactuando con ellos en el momento en que está Así grabando. Es. Y eso es ¿no? lo, lo tú que tú ves en la serie. la serie, se ve súper realista y lo que tú estás ¿Qué? viendo sí, es bueno. a la cámara grabando al actor frente a una pantalla con el escenario. Sí, sí, sí. Mi Yo también eso rescato sí. mucho eso, ¿no? como rescatan mucho en cuanto a producción, Este, pues, todos estos elementos que vimos ya en el pasado, no, o sea, esta, este vehículo de los de los Ewoks, ¿no? este cuando los persigue mando este para recuperar este su algo de su nave, creo ahorita si me no recuerdo. Este, eh, o sea, está también cuidado, ¿no? Que, que sí te remite mucho a lo, lo que ya vimos en el en el pasado, ¿no? De este Exacto. vehículo de los Ewoks. Sí, definitivamente. Sí, eso sí. Entonces, ¿Y, y qué, qué más es viene, onda, ¿no? porque o sea viene ahorita bueno, la bueno. de Obi-Wan, que estamos muy emocionados por ella, pero vienen otras series de, de Star Wars, ¿no? Eh, se anunció también en ese momento, porque también tenemos la participación de, de la personaje Ahsoka, Ahsoka que fue inventada o creada para las guerras clónicas, ella es la aprendiz de, de este Anakin Skywalker en esas series, fue también llevada ahora sí a live action, a cargo de Rosario Dawson, y la verdad, su aparición, y más ese capítulo, también está muy, muy bueno, muy interesante. Sí, la vimos por primera vez en la historia del canon en The Mandalorian. que no, aquí, aquí tengo un Plum conflicto World. muy cabrón, güey, es... porque oh. efectivamente, o sea, me da coraje, entre comillas, que, o sea, a mí me gusta investigar, y pues tuve que investigar para saber qué pedo con azocatano porque la vemos en, dos capítulos, uno en The Mandalorian y uno en, Bo en Boa Fett, y se ve bien chido, sus sables blancos y su atuendo, y dices, ah chingada, es una Jedi, pero no te dicen nada más. Y, y en su serie, desgraciadamente por lo que leí, tampoco van a decirte nada más de su origen porque ya la vamos a ver como una adulta siguiendo la historia de las caricaturas que a nadie le interesa entonces ¿cómo, para pues qué sí, me interesa un ahí personaje? está como que no te interesa si no sabes quién es ahí está pues Él por interesa. eso no me interesa porque no sé quién es yo nunca vi ni, ni que Ana pues tuviera una Long Padawan Mool. nunca vi no ni que otra. una niña Sokatano tuviera que matar pelear con Darth Maul ni tampoco vi que una niña Katano tuviera que purificar sus... Bueno, pero espera, cyber para pero espera, dos. o sea, si, si, es, o sea si, te si es algo que te interesa mucho saber su contexto y sabes que existe el material, pues puedes meterte a ver de, de Clone Wars, pero a lo mejor no es 100% necesario que te den todo ese contexto. Pues y yo creo pongo que el sí, ejemplo. ¿sabes? Es, que, es lo que ese es mi conflicto, que yo creo que sí es necesario porque es un personaje interesante, un personaje importante... Y simplemente, ¿de qué sirve que me lo traigas al live action si no me vas a contar bien? Bueno, porque... a lo mejor no te lo van a contar todavía o no sabes exactamente qué cosas te van a contar y qué no. Bueno, te el ejemplo del mismo Obi-Wan Kenobi. Eh, o sea, cuando lo conocemos por primera vez en el episodio... Cuatro, pues no sabemos quién es ni de dónde Pero con lo poco que dice Pues tú ya sabes que él era el, el maestro De Anakin Skywalker Pero aquí sí sabemos Que no, no, los, no los, nos lo van a contar Porque ya lo cuentan en una caricatura pedorra Que nadie va a ver Entonces, pues, Bueno, sí, pero, pero no a lo mejor un día a hacen un live action De las guerras clónicas Ojalá, ojalá, eso sería maravilloso ah, O sea, ah, lo, no, a, ver, a lo mejor la, lo mismo la, Dijeron la la cuando salió el que que siglo sido se chingan y ven Clone Wars, ahí está todos los datos. Eso tendría que haber sido lo primero, hacer, hacer un live action, una serie live action de Clone Wars. Ahora resulta que, lo, que solo lo que caricatura no es real y todo. Viene un live action, digo, viene una caricatura de Spider-Man. ¿Esa no la van a ver? ¿No es Canon del MC no, no, no es Canon. Ah, bueno, díganle, está bien. Canon del MCU no va a ser. Obvio, sí, es como empezó Peter Parker a ser Peter Parker, de eso va a tratar. Pero no va a ser canon. Bueno, mi conflicto eh. con eso, Raúl, con eso de, de que la caricatura sea canon o no sea canon. O sea, a lo mejor es... Pero es canon. A mí no no... A mí, no me, a, mí, mi, a mí me causa mucho conflicto porque vaya, ni siquiera son los mismos auto, actores dándole, dándoles voces a los personajes o sea y, y lo que ves pues no es lo mismo que viste en las películas al final pues esta es una caricatura y esta es una persona de carne sí, y hueso no, también sí, sí, sí no desde que esté mal es no desde que esté mal escrito desde que esté mal hecha simplemente rompe con mi o sea con mi pero, sí, en fin, ¿sí? ¿sí? O sea, yo, yo Anakin Skywalker lo tengo en mi cabeza como Hayden Christensen y si lo veo en una caricatura con una voz diferente, pues rompe y no y, y lo siento sí, como que ver, no es parte ver, de... Para ver todo el espectador, pues sí rompes no con, con la línea que estás acostumbrado a seguir. no este, Entiendo ese punto de que dice Alex, digo, no quita el hecho de que esté bien hecho, o sea, yo no lo dudo, no lo dudo no que esté bien hecho, pero... Pero bueno, ¿no? vean la doblada, eh, eh, eh, son los mismos actores que doblaron a los personajes y ahí salen con sus voces. Ya, eso eh, lo, arregl son, eso es, lo arregla periodo. todo. Exacto. <risa> eh, bueno, sigue además de la serie de Ahsoka, que sí, que también nos va a contar pues cómo siguieron sus aventuras también en la época post-imperio y para después volver a encontrarse con Luke Skywalker. Eh, la serie de Andor, que también será protagonizada, protagonizada por el mismo actor que vimos en Han Solo, este, Diego no, el Rogue One. Perdóname, en. No, en, en Rogue One no, en, Rogue en solo. Cassian Andor sale en Casi Rogue One. Es... Es Rogue One. Sí, pues, ah, Diego Luna. Estoy confundiendo con Lando, perdónenme. Sí, Andor, eh, esa serie que también de hecho es la que sigue después. Ya, se ya les antoja acabando, a mí, la verdad. verdad, como que. Rogue One se me hace una buenísima película. Es de ¿Sí? las mejores de, de Star Wars, pero ya una serie de ese personaje. Cassian fue buen personaje, ¿no? Ya sabemos o sea, en dónde acaba. Pues sí, justo. Sí, o sea, pero... no es un mal personaje. Pero es un personaje irrelevante, ¿sabes? O sea, es claro, otro o sea, de lo, lo interesante de Rogue One no es él. Exacto. Es como el Han Solo de, de Rogue One. No, no es cierto. no es cierto. Pero a mí se me hace interesante, por lo menos, ver cómo llegó, ¿no? A todo lo que vimos en Rogue One. A, uh, a, a mí no sé. ¿No? no a Droid Story, que va a ser el regreso de los protagonistas, bueno, c 3 y de Artudito. La verdad es así, no sé, a mí se me hace lo más. Aburrido Star Wars, por lo menos. Pues había una llama? caricatura ¿No? de, de los droides, ¿ves? Como si pudiera ser que un día haya una live action de, de las ¿Va a haber Wars? una live action de Citripio y Artudito haciendo qué? Pues no sé, está inspirada en... Luego, Más bien, va a tomar eh, lugar en los, en los eventos previos al episodio 4. O sea, ¿cómo fue Ay, que encontraron? Pero orgullo. a ver, eso, eso, pero eso no tripio se sentido. me hace el personaje más asqueroso de todo Star Wars. Es Cae mal, maldita, pero, es, pero es parte importante. Es molestia. Todo pero, pero el pero tiempo es está diciendo estupideces, todo el tiempo está interrumpiendo, <risa> todo el tiempo está... Ay, ay, ¡Ay, no puedo caminar! ¡Ay, ayúdenme! Pero ¿no? es un chiste. Yo, yo no sé por qué le construyeron los brazos así con ese palito aquí que no los deja doblarlos. Pues dile a Ana sí, sí, sí, sí, sí, sí, ah, Pero es el chiste del personaje. Pues sí, es cae casual, mal, casual. pero ese es un chiste. Cae muy mal. Es o sea, o sea una película dices, va, por ejemplo, sí. Jar Jar Binks. Una película dices, ah, te la compro. Pero sí, Tripio sale en nueve, no seas mamón, güey. O sea, no, yo, yo que me falta ver las seis. O sea, vi la, las tres precuelas y las primeras dos de las originales. Voy, me fal, voy en las seis. Cinco películas ya de Citripio, no puedo más. O sea, ya, Uy, ya, ya, ya cuando veas el papel que tiene Citripio en las seis, lo vas a odiar más. Ya lo odio, güey. Lo... No, no bueno, lo vas a, no a odiar más. Ya la he visto, o sea, ya la he visto, pero no la tengo tan fresca, ¿sabes? Ah, pero pero man, ya después refresca, de cinco películas, a, a, ya no soporto a Citripio. <risa> pues sí, a mí la verdad, no me llama tanto la atención esa serie de, de los dos sí, androides. No, o sea, poco. sabemos que lo, que lo que sucede entre. ¿Cómo se llama? En, entre el episodio. 3 y el 4, es que así Fripi le borran la memoria y son pasajeros o bueno son parte del crew de esta de esta nave eh, de, del, del general ¿cómo se llama? el rey Calderán el... el general Organa ajá Organa, Organa. Entonces, pero ahí fuera fue de eso pues vivido, no, no vale, siento que tengan, no haya, no haya, no hay nada como relevante de ellos entre quién sabe vehículos. quién sabe tal vez vivieron aventuras increíbles ahí que a nadie le interesan <risa> la verdad es así no me interesa pero, pues sí es canon y modo. Que por ejemplo, ni eso no. también, que se explica por lo mismo que dijiste al principio del programa, este, Alex. Pero Obi-Wan en la 4 no reconoce a Artudito. Es como de, ¡ay, una unidad de R2! ¡Qué cagado! Y es como de güey, es Artudito, estuvo contigo Le... las otras tres películas. La hacía de broma, yo creo que la hacía, Alfredo. Así como ahorita hablo contigo, güey. Ya, wey, ya con, la, como... con, la edad, con la edad que alcanzó en esos nueve años, pues ya se le olvidaba. Es sí. más, el, el, el, el, que, el que cuida a Luke, el, este que es ¿El como tío? pariente de Anakin, el tío. Tío Ben, sí. ¿Conoció a Artudito en algún momento cuando fueron a, a, ese, a Tatooine? No, y... él conoció así, él... Era dueño de c 3 porque c 3 se quedó en Tatooine y lo, se quedó con la mamá. Y cuando y llega se quedó a la casa, está ahí c 3 A él más fácil lo hubiera reconocido. Totalmente. Y, ay, sí, no, pues estos dos pendejos, ni no los reconoce. Es como de... Sí, la verdad, yo creo que es una falla muy grande que Anakin haya construido a c 3 Ahí sí, creo que ahí sí la regaron. Porque... Sí, como que no, no, no, no tiene... <risa> tam, sí. Sí, la verdad no. No tiene por qué. Es una falla muy grande que hayan incluido así Tripio en las otras tres, en las no, tres bueno, películas. No, que bueno, que exista ya. Lo debieron a... No, bueno, ya. Lo pusieron en las primeras tres, ni pedo, pero ¿por qué meterlo en las otras? O sea, ya, dispárenle, que le, lo, des, lo, lo desmantelan <risa> y ya, la chingada. Pues sí, lo desmantelan y lo vuelven a construir. Es un castre ese no, cabrón bueno. otra, otra serie que puede ser interesante Porque nunca se ha retomado O nunca se ha visto en live action Estos años de la República De la Alta República Es cuando apenas estaba emergiendo crudas, eh, Cursant y toda esta ciudad que conocemos Es The Acolyte La cual nos va a relatar más o menos Cómo nació el lado oscuro Dentro del universo de Star Wars a sí Va a estar a cargo de el... Leslie Hatley, Quien es la creadora de una serie muy famosa Yo nunca la he visto Rush and Dole. Que pegó muchísimo en su tiempo, es una serie. O sea, va a salir Dark Plague y si el sí, emperador de joven. Esos. Eso a mí sí eh, me llama. Yo me creo que todavía. Me llama la atención ¿qué saber qué es eso que pasa con los Sith y los Jedi antes que luego se tienen que vengar sí. los Sith, ¿no? Eso sí, sí me sí, interesaría ver. Sí, como los orígenes del lado oscuro, ¿no? Porque muchas veces solo nos enteramos, ¿no? Así, el origen de los Jedi, pero para efectos de, de, del bien, ¿no? O sea, este, el lado oscuro, como que me gustaría ver como más desarrollo ahí, este, los orígenes. Así es, eso sí está bueno. Muy bien. más bueno. con que no sí. vayan a salir con que el emperador era un antihéroe o alguna jalada así. <risa> no, ah, te digo, Alex, es mucho más en el pasado. Aún no existe ni siquiera Curas, ante digo. El Alta okay. República era ese lugar donde estaba antes. Y la otra serie, pues la de Lando, ¿no? Que vimos a Donald Glover interpretando a, al antes odiado, ahora amado Lando Calrissian, ¿no? En la serie de, de Han Solo, y pues bueno, él regresaría para esas aventuras que vivió después para convertirse o ser la perra de Darth Vader. La perra... No me, no me... No sé si se me antoja. O sea, Han, la película de Han Solo, que a mí sí me gustó, yo debo así que a mí sí me gusta la película de Han Solo. Creo también, que gran parte del, del problema que tuvo es que pues, Han Solo no era Han Solo, o sea, no era Harrison Ford, y, Har y Han Solo pues, pues tiene sí. que ser Harrison Ford. pero No bueno, sé, ¿qué no sé hizo si, no sé si sucede tanto así con Lando Calrissian y Billy Dee Williams, pero pues ver a este actor que no es realmente Lando Calrissian en otra serie de Lando Calrissian, no sé si se me antoja, no sé si pero el fíjate personaje que... de Lando Calrissian da para una historia por sí sola. Fíjate solo. que me brinca no. mucho menos, sí. es que eh, aquí volvemos a lo que platicábamos hace rato, no o sea, Han Solo es un personaje protagonista y justo... El casting que le hicieron en su película de Han Solo, como que si dices, se ve raro, pero en el caso de Lando Calrissian, la verdad es que para mí es el mismo Lando de las otras películas, o sea, no noté tanta diferencia, yo sé que son diferentes sectores y sí se ven diferentes, pero no me brinco tanto porque es un personaje que sale menos, entonces... Por eso, es, pero como, si es un personaje que sale menos, compro. ¿valdrá la pena hacer una serie específica de él? Mm, pues depende pegó. Depende, ¿sabes? Porque la película de Han Solo estuvo buena Entonces, si le metes Esa acción y este Cómo ganó el alcohol milenario Y esta diversión De las apuestas y demás, yo creo que puede estar Interesante No sé, o sea, yo eh, concuerdo en eh, que la película es estuvo buena Pero todo el mundo la odia, entonces no O sea, podría estar a menos ¿no? Mostrar esta parte, ¿no? De, de precisamente cómo se gana El alcohol milenario y todo eso pero ya para un desarrollo más, más extenso, como que no le O mejor veo. que saliera con Han Solo, por ejemplo. Mucho o caso, eso. Sí. Pero es que, a ver, si sale con Han Solo, Ajá. entonces tendrían que traer al actor que hizo a Han Solo en la película. Sí. Y si, y, si, y si la película fracasó en gran parte porque el actor no era Harrison Ford, pues entonces como que vuelves bueno, a tropezarte con la misma piedra, ¿no? un sí. clon joven de, Har de Harrison Ford, o el efecto que están haciendo con Luke. No, es el efecto ¿no? que hacen con Luke, pero entonces ya no tendría lógica con la película de Han Solo. Pues sí. No, pues lo que podrían hacer es que la, que la serie de Lando Calrissian sea un, un poquito después de Han Solo, de la película de Han Solo, y sí. eh, que haga un cameo, o sea, que, que se encuentren en un capítulo y salga Harrison Ford Joven y ya Eso está, sería ¿no? bueno. Sí, sí, sí, sería un. Sí, se Deberían una serie de Darth Maul, ese personaje que, sal, que por, los, por los Clone Wars y eso, que está vivo y que sale en la película de Han Solo al final. Eso a mí sí me interesaría saber qué pasó con Darth Maul después de que lo mataron. Sí, a mí también, a mí también. Porque aparte o sea, era un personaje eso... muy imponente, ¿no? Eso sale en Clone Wars, Alex, ya te di Ahí sale todo eso. A mí sí extraño. me gustaría una serie de Darth Maul donde digan qué le pasó con él después de que lo es que mataron. Ahí está también, la es serie totalmente. Que queremos, queremos live action. Es lo que una es. serie live action. Ah, live action. Una, una serie, serie que se sí sí, sí sí interese. Que sí o se cuente. Ya, y bueno, ya y ya la película confirmadísima de Taika Waititi que además estuvo, eh, participó en uno de los buenos, en un episodio de Mandalorian, o sea, ya, ya sabe, y dio su voz para IG-11, que creo que es el robot que quiere matar a Baby Yoda en el primer capítulo, creo que es esa es la voz de Taika Waititi. ¿Por qué y, está tan de moda Taika Waititi? Digo, sí es bueno, pues es buen pero ¿por qué? No, sí, es muy bueno. ¿No? Pero ¿por qué todo el mundo ya acude a él? O sea, a mí me bueno, brinca porque, ajá. justo decíamos hace rato, ¿no? Pues te, tiene que seguir conservando el estilo de Star Wars, y siento que Taika Waititi tiene muy... Su estilo y no es tan bueno para pegarse a los otros estilos. Entonces Aquí va a ser algo una... completamente diferente. Y entonces no sé. No, por eso yo tengo una teoría. Creo que eso es justo lo que Disney quiere para Star Wars, la, lo de Waititi. Quiere que sea familiar, como lo quiso con Thor, Ragnarok, pero y les gustó mucho lo que hizo con el, las cosas del espacio. Entonces quieren esa fusión entre humor y acción y hasta épico, ¿no? Supongo. Oigan, bueno, haciendo un paréntesis, así ¿No? como hablando de los castings eh, de Mandalorian, me sorprendió primero que sale el actor que salió de Apolo Crida en las películas de Rocky, este Carl Weathers, el de grito que, que le encomienda el primer trabajo a Mando. ¿Qué? No eso. manches, Mario, nadie conoce ese güey. Ahí va, no, nadie. ¿Cómo oh, te sorprendió lanzó, eso? Pues. <ríe> no, bueno, a ver, y no se diga Pedro Pascal, ¿no? Y o bueno, o sea, es un bien. mega cierto, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. sí, fue un mega cierto poner a Pedro Pascal como, no manches. ¿Por no qué? Manches, buenísimo. ¿Qué? ¿Cómo Pues nadie por? sabía qué esperar? Le des la cara una vez más. en las dos temporadas. No, pero él está también debajo de la máscara, él actúa, él es el que le pone. Sí, pues, pues pero ay, actúa, hasta yo amado. podría actuar debajo no, de la máscara. No, perdóname, pero todo lo que es presencia esencia, no cualquiera lo hace. Y menos darle un personaje que no se le ve la cara que todavía está más cañón. Bueno, yo no, ni conocía a Pedro difícil. Pascal antes de Mandalorian. Es que no ah, viste nada. es narcos, muy buen actor. ¿no? Salen, salen Narcos. Ah, es que yo nunca vi Narcos. Es, es muy buen actor. No, no, no. Bueno, ah, no. Pedro Pascal es un actorazo, aunque... No no, no no le encuentro sentido a que me digas que su actuación es sublime en Mandalorian cuando se le ve la sí, cara. Sí, le vez? da la presencia. No, no. Claro que sí le da. Creo que lo pudo sí, haber bueno. hecho cualquiera. Para Pero esto? lo que sí oh, es no. que Mario tiene razón en que tiene muy buen elenco, o sea, el hecho de que sí. sale este ay, como el Gustavo Frings, este, ay, se sí. fue su nombre sí. real. Espósito, Giancarlo Espósito. Giancarlo Expósito. Sí, se... o sea, lo hace muy bien, ¿no? De villano, la verdad es que lo hace bastante bien, Nació me, gustó, para ser villano. me gustó bastante su papel, y me gustó cómo van introduciendo, o sea, la, lástima de la, la morra esta que hizo declaraciones en contra del de gobierno de Estados Unidos, o no sé qué chingadera. No, de los judíos. Porque Comparó era, era buen personaje también, esa morra también era buen Digo, personaje. Sí, sí, comparar al imperio con los judíos, perdón, eso fue lo que hizo. Bueno. Sí, sí, sí, el caso es que era buen personaje de hecho eh. tenía su propia serie también y le iban a hacer ella. hasta le iban a hacer una serie era un buen un personaje, personaje la neta así es así es y bueno pues era lamento, China, la princesa guerrera pero en el espacio en el espacio pero muy buena muy buena entonces todos sabemos que esta película de Taika Waititi pues tiene que ser el episodio 7 sí o sí Ay, Raúl, El, el Dios, episodio 7 ya existió. Deja de engañarte a ti mismo, por eso luego <risa> haces coraje. Eso tiene que ser. <risa> ya, o ya sea, por Dios. Bueno, a ver, algunas de estas les llama, ¿sí? Es brillante el futuro de live action de la Star Wars. La única World? que realmente se ve así cañona, cañona, cañona, de las que, de las que ya están anunciadas es la de Obi-Wan. Yo tengo muchas esperanzas. Sí, yo de tengo que espero que Podría ser la serie de la década, si le hacen lo que tienen que hacer. bien. Mira, por, por lo... De Star Wars. Carismático e interesante el personaje. A mí se me antoja mucho a Sokatano, sinceramente. Pero por lo que he escuchado de que va a continuar donde se quedó en la historia de Rebels y esas mamadas, pues es como de ah, oh, verga. No, de Rebels se no sería lo que pasó, eh, eh, lo que ella estaba haciendo durante la historia del Mandaloranio. Es que lo que quieren hacer es hacer todo eso como un universo, pues. Todos los personajes que se muevan en esa pues línea es un y bueno, en algún es momento galaxia. convergen. <risa> bueno, sí, de hecho, entonces converjan en algunos eh, mashups, ¿no? Que puedan hacer para algunas cosas. Bueno, pero hecho. a ver, Raúl, confírmale a la audiencia, por favor. Hace aproximadamente unos seis meses se anunció una serie de caricatura de unos clones que a nadie le interesaban. Se estrenó y creo que ni tú la viste. No, sí, claro que sí. Y en The aquel Bad momento Batch. dijimos, nadie la va a ver y nadie la vio. No, no, no, sí. The Bad Batch tuvo muy buenas notas y además nos cuentan esa historia, ¿no? De la Orden 66, que muy nadie interesante Star Wars. Nadie la vio. Sí, Oigan, para, sí. cer para cerrar el, el, el, el tema de, de las series Live Action, algo, un detalle que es realmente insignificante, pero que a mí me molesta mucho cada vez que pongo un capítulo... Es esta introducción que le quisieron poner, justo platicábamos de eso. Ayer. El capítulo de Lens Blur, el intro de Lens Blur te molesta mucho. Sí, es horrible. No, no, no, me refiero a la intro de las series de Star Wars. Le quisieron poner como esta identidad como para que sepas que vas a ver una serie de Star Wars, cosa que se me hace ridícula, pues ya sabes que vas a ver una serie de Star Wars, que salen como todos los casquitos y luego sale Star Wars. O sea, ya sabemos que es una serie de Star Wars. No le tenían que poner una sí, intro así pero al, estilo, es la rúbrica, al estilo Marvel. Es, es la rúbrica tipo como la Marvel. Marvel. Ah, pues lo, no me gusta. O sea, yo lo que Pixar digo lo es que... Si es Star Wars y queremos tener eh, un, algo que identifica a todas las de Star Wars, pues podrían usar lo que ya ha estado ahí siempre, que es el hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana, y así empezar todas las series. Esta rúbrica de los, de los cascos, la verdad, no. Sí, es que se le esta, o sea, esta me recordó un poquito a los intros de las películas de Marvel, ¿no? Y el, todo el contenido de Marvel, así que tienen su viñeta. No, bueno, pues está hecho... Eh, eh, en ese, inspirado en eso ¿no? o sea, Marvel, todas sus películas empiezan con la rúbrica esta del logo de Marvel y quisieron como, ah, pues hay que meterle una rúbrica a, la, a, la, a las series de Star Wars para que se sienta que justo están todas amalgamadas o sea, eh, esto es parte de la mercadotecnia y de, de la estrategia y sí, y chafa seguro. pero igual, Disney <risas> tiene el castillito Pixar sí, tiene la, la contigo, eh. es, es exacto, ni siquiera es algo de Marvel es algo de Disney ¿Disney hace eso siempre? No, vaya, todos los estudios tienen su, su introducción, pero pues así en las de Star Wars salía el, el logo de Fox y así. Pero tener una específicamente de Star Wars, recordemos que Marvel es un estudio, o sea, aunque sea propiedad de Disney, hay un estudio específico que son los estudios de Marvel, entonces pues es lógico que tengan su logotipo, su, su introducción bueno, y demás. Bueno, aquí es Lucasfilm, al pero final de está, cuentas. O sea, salen pero los que casquitos. Sal, no, pero pues que te aparezca el logo de Lucasfilm. Sí sale, salen los Por casquitos y Por eso y, y, y con eso es más que suficiente, no tienen que poner la rúbrica de los casquitos, es, es algo que Ay, pues voy. sí, claro. le da más lo hace ver más moderno. No, no. Pues, pues es más padre, chafa. A mí, mí se si me gusta, es como un de, viaje interestelar. Además, lo de Marvel es, es, mejo, es mejor, porque lo de Marvel, como eso sí, son todos los personajes inspirados en los cómics, pues al principio era como esta parte de que pasaban las páginas y salían algunas de las viñetas con el personaje de la película. Eso estaba padre, pero esto de los cascos no tiene ninguna razón de ser. Yo digo que está bien, pero faltan cascos. Falta el casco del líder rojo, falta el casco de Anakin en las carreras. Y eh, bueno, no va a durar media hora tampoco. <risa> Pero faltan cascos, hay cascos Y sí, quiten esa en chingadera de Kylo Ren. Sí, sí. Ya dijiste lo de, lo de Kylo Ren tres veces. Todo el mundo. Te escucha la gente que lo quite. Todo el mundo y ya, ya no aceptó, Raúl, que la trilogía de secuelas es la que es y ya ni modo. No, no, no. Vas a ver, pronto no. Eso lo va a cambiar John Favreau. Creo claro, quiero claro. quiero ya, ya quiero llegar, o sea, la verdad es que me puse a ver las precuelas con mucho gusto porque yo crecí con ellas. Luego, muy a mi pesar, tuve que ver las tres originales, que todavía me falta las seis, porque la neta sí están muy chafas. No, la pero, cinco es gloriosa. Pero, la cinco es o sea, es primer. buena, pero dura muy poquito, si el tripio es muy estúpido, no sé, o sea, como que la verdad es que sí son las peorcitas, ¿eh? las pero tres que... originales son las peorcitas. Y ya quiero llegar a la, a la trilogía de las secuelas para ver, o sea, para volver a verlas ya más, o sea, no tan, no con la emoción de que acaban de salir y demás, sino verlas ya como fríamente, Después, fríamente. Pues, fríamente, y ver si realmente son tan malas como dice Raúl. O no, si yo no, a no a mí la mí que, me parecen malas, lo yo único es que siento que la son, son innecesarias. La historia terminó en el episodio 6, no había, no había razón para, para reabrirla, por así decirlo. Eh, en ese no, caso no, también no. son innecesarias Las precuelas No, porque ahí te cuentan lo que pasó antes Pero ya ah, pues, el final feliz En las precuelas te cuentan el... lo que pasó después ah, mar, El final feliz fue el <risa> la su... o sea, de... Derrotan al <risa> la emperador, era. tiran al imperio Y resulta que unos años después Ya está lo mismo que el imperio, nada más que ahora se llama la first order Y el emperador resulta que está vivo por arte sí, de magia no, pues, O sea, a eso me refiero O sea, que el final bueno que tuvo la seis se vuelve irrelevante porque al final pues todo sigue el, igual el episodio 8 planteó algo muy interesante pero el 9 fue el que nos arruinó todo sí el 9 fue el, el, el fanservice a la fuerza que, que hizo no. como que ya no, no cuajara pues ahora que las vea les digo son Eh, los Critics' Choice Awards se eh, llevaron a cabo el, este fin de semana y hubo... Eh, bueno, tenemos la lista de los ganadores. No hubo tantas sorpresas, eh, realmente sí estaba... A ver, era Power of the Dog. ¿no? A ver, tú dime, ¿a ti qué a ti te gustó Website Story? ¿Es Power of the Dog, no sé si ya la viste. Yo ya la vi. No la he visto, es que no puedo decir porque ah, la no la he visto. Yo te lo puedo decir, para mí no le llegan a los tanores ni siquiera a Website Story, así te lo pongo. La verdad, ni digo, si no, no, no la he podido ver, Raúl, pero la, o sea, yo, yo he leído puras cosas buenas de esta película, empezando por la directora, no Jane, Jane Campion, que... Sí, tiene buenas no cinematografías, muy, sí. Muy buenas referencias, este, a mí me da mucha curiosidad este verla y a ver qué tal, ¿no? Pues véanlo. Ah, pero yo a Benedict no no jamás me convenció como vaquero, eh, y ni siquiera a Kristen, Kristen Dunst, eh, pues no. O sea, no entiendo bueno, nada mí me dio gusto, pero bueno, vean. Mí a me dio gusto ver a Jessica Chastain ganando como mejor actriz, a Will Smith ganando como mejor actor, sí, Will a ver a, ver a Succession ser este, la serie del año. Eh, sí, sí, sí. Eh, incluso el actor de reparto de Koda ganó, ¿no? El, sí, este, él ganó. Y seguro Eugenio Derbez ya piensa que él ganó por, por ¿Qué participar ganó? en esa película. Sí, sí. <ríe> este, Yo en general sí, en general lo vi bien, aunque varias películas no las... No las he visto, pero me gustó mucho lo, lo que vi de, de Mare of Easttown, de Succession, eh, de Ted Lasso. No, para mí no, no fue tan, tan sorpresivo. Creo que sí, va en línea ahora, recordemos que estos son los premios de La Crítica. ¿no? No. Sí, sí, sí. Y Británica. falta ver. La Crítica ya, ya Británica. Estamos, ya estamos como en la recta final, ¿no? Ya no, ya no hay muchas premiaciones de aquí a, a fin de mes que son los Óscares. Mm, no, ¿sí? ya no, ¿no? Sí, porque los Golden ya fueron, ¿sí? Ya, ya es la que queda. La, normalmente, es que normalmente los críticos pues, nos marcan más o menos quién podría tener más posibilidades, ¿no? Que no siempre se cumple, pero por lo menos te encajonan más a una respuesta un poquito más concisa, ¿no? Yo creo que este año no, no podemos hacer quiniela de los Oscars porque todavía no nos pagas las pizzas del Zack del Snyder. ¿no? Ahí están oh. las fotos, las pruebas. Esas está. todavía las están mí, Uy sí Pero eso tragaron como No, para, para quienes nos escuchan Religiosamente es importante mencionar que El jueves pasado finalmente, lástima que fue fuera del aire Raúl pues admitió Que el Snyder Cut es una chafada no, Porque no, no, jamás, las pizzas jamás, que perdió con la con Apuesta la no, no, no. Hay respeto su única opinión, ustedes son los únicos Que piensan eso Pero no, película, mi favorita del año Este año no se ve un claro una clara ganadora, ¿no? O sea, no, no este año ni dude. siquiera se ve que alguien vaya a ver los Óscar. La verdad es que es que eso también poquito... con las presentadoras que van a estar. No, eh, no dan. No, Yo no he visto no ni está qué está presentadoras está las estar, presentadora ¿eh? Las presentadoras también. Está mejor que haya presentadoras o que no haya nadie como el año ¿Quién pasado. ¿Quién va a estar? ¿Quiénes van a ser los presentadores? Es, es Esta, ya no me acuerdo. Ah, no, bueno. No, pues. O sea, es que la, bien, las ¿eh? ubico de cara, pero se me olvidó su, su nombre. Es esta. Ay, ay, esta chava, ¿cómo se llama? Está en el grupo, Lío. Pues, Come, sí, comediante muy famosa. famosa. Comediante sí, bueno, muy en lo famosa. Que te acuerdas, y en lo que te acuerdas, o sea... Sí, es famo, claro, de acuerdo. es famosa, Raúl, por Dios. ¿Están de acuerdo que sí, realmente ha generado muy poco hype los Oscars este año? O sea, como que eso sí, sí, he visto menos. Sí, sí, sí, mucho sí. menos, eso que ¿no? Mucho está menos. Está una película de... O sea, ni siquiera aquí en nuestro país, pues. Y eso que está la película de Guillermo El Toro nominada... La mejor película no ha generado el mismo hype que otros días. Porque, por ejemplo, me acuerdo cuando estuvo Roma, era Roma, Roma, Roma, Oscars Roma, o sea, Amy Schumer, Amy lados, Schumer es la, es la host y, y va a estar ver. acompañada también de Regina Hall y Wanda Sykes. Ah, no, digo, sí, ¿no? famosísimas. Sí, no manches, ya quiero ver los Oscars <risa> <risa> Sabemos que tú no eres parámetro, pero sí son famosas. ¿Cómo se <risa> llama? Sí, sí, sí. Wanda Sykes, Amy Schumer y la única que sí, no, no estoy bien seguro de quién es, es Regina Hall. Pero creo que Amy sí, Schumer estamos. es como la principal. Las otras dos nada más la van a estar como acompañando. Sí, sí. Oigan, y una muy mala noticia, pues fallece William Hurt, quien en los últimos años pues había sido conocido como el General Ross. en como el, el General Schumer. Ross, ¿no? Así es, pero tiene una participación, una bueno, ganó el Oscar, de hecho, en la película Kiss of the Spider-Woman, que la verdad le, le decía a Mario que no le he visto. Eso también es... Pero era pues, al final es un actor muy reconocido. Creo sí, que una, sí. Un actor este, multifaceta, ¿no? Este, salió en inteligencia artificial este, esta película sí. de Mr. Brooks, este, de, de, de la compañía. Dilo, que, dilo. Que se imaginaba el, el asesino, Así. ¿no? El, el, sí. película por cierto. Este, sí. Perdón, Mario. Pues descansen en paz, William pues. Sí, sí, y va a tener participación en She-Hulk, tengo entendido, porque pues es el general Ross no, no, pues está más apegado que, no, a las no, historias tendría, de Bruce Banner. Que. Así es. Entonces ahí lo veremos por última vez, al parecer. A una noticia buena, los inversionistas de Discovery, bueno, ya está hecho el acuerdo, bueno, para los que no lo sepan, Warner Media estaba en venta. El principal comprador era el mismo Discovery, la empresa o el emporio encargado de Discovery Channel y de mucho, una gran cantidad de canales. Ese es súper loco, yo siento ¿no? que Warner es mucho más grande que Discovery, pero aparentemente Yo también, no. pero en este caso es solamente Warner Media, ¿no? Es solamente eso, por eso, incluye nada más los todo lo que son productos audiovisuales y una parte de DC Comics, eso es lo único que abarca este acuerdo que es lo primero que hace Warner, bueno, Discovery, ¿no? Ahora que ya puede empezar a meter gente a puestos importantes de Warner Media, parece ser que están mandando estos reshoots, que de los cuales ya sabíamos de varias de las películas. Por ejemplo, hoy mismo acabaron los reshoots de The Flash, que es una película que se aplazó. De hecho, cuando ellos entraron es por eso que hubo este aplazamiento de estas películas de Warner. A ver, a ver, Entonces, a, ver a ver, pero... Pero eso es especulación, ¿no? Porque ni es siquiera es, es se ha concretado la compra. No pueden ya estar bueno, tomando decisiones si ni siquiera se ha concretado pero, una compra. Pero, a ver, Raúl dice: ¿Qué es lo primero que hacen? Pum, pum, pum. Boom, ver, así como de: Ya lo hicieron. Y Raúl, ver, y Ale. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, pero eso es especulación. No, no, no, no. Sí, sí, sí, es especulación, pero ya lo hicieron. A <ríe> ver, por eso son 43 millones de dólares. Esos 43 millones no te los no, ahorita. No, 43 mil millones, Raúl. 43 mil, mil millones mil. de dólares, perdón. Esos no te llegan ahorita en tu banco. O sea, no es una compra que salga no, así, pero me a ver, no, no, no, no. Pero para Ese que se apruebe está. la compra es un proceso también ¿Es de legislación ¿Esa es la que tienen que aprobar. Que no, bueno, hasta que no socios. se apruebe ellos no pueden tomar decisiones. ¿De qué me hablas? Claro que sí. Pues ya compraste como tú, ya compraste no, una casa. Ay no por Dios. Que es, como si es, como, no es como si yo voy a la tienda. Esto no es como si yo voy a un restaurante y me empiezo a comer los tacos que estén ahí en la cocina sin que los haya pedido, sin que los haya pagado. Por Dios. No, no datos, bueno, sí comes antes de regions? pagar. Bueno, o sea, sí, sí, sí el razón, pero de pedir, no. Antes pero, de... pero, o sea, entiendo tu punto de que es como si vas a una agencia de autos y empiezas a manejar el coche a fondo y metiéndote entre coches sin haberlo. Le pones le tu, de, le pones de tu este sticker de, de estereojoya en la parte de atrás sin haberlo comprado ah, dale, ya se lo pones. sin que te hayan aprobado el crédito. A ver, Exacto. por eso, bueno, bueno, entonces, ¿por qué justamente compaginó con estos cambios de fechas? Con Ay, estos bueno, pues porque, fue, claro, pues porque coincidió, porque vieron Ay, los de coinciden. DC, ¡ay, otra vez estamos haciendo una porquería de película, hay que hacer resuits! Pues fue eso, ya. ¡Qué coincidencia es eso! <risa> Obviamente no hay coincidencia. <risa> no, pues no es coincidencia, es que dijeron, ¡oye, oye, de Batman sí nos quedó bien! A lo mejor todavía tienen salvación Exacto. en las porquerías otras que estamos haciendo. Llega el de Discovery y le dice, ¡Háganlo! Con Ay, este no tienen, no Háganlo tienen, como documental no como de animales no, <risa> si, no, si no se ha concretado Una compra, no pueden tomar decisiones todavía Raúl. Se le llama Proceso de compra y ya está aprobado por los socios Que son los más importantes El legalizar con un tostón ya lo hacen <risa> es, es gracioso ah, se, es si se va para abajo entonces que ya eliminan los results o que? no pues un toftón. es gracioso porque es verdad. verdad y luego ya van a estar <risa> sí, pidiendo el discovery jo, el discovery cut cuando hay <risa> con mil, mil millones de dólares sobre la mesa Exacto. lo legal vale tres kilos de verga la exactamente lo importante es el business que sigue el business <risa> y hablando de negocio pues la familia Smith además de estar celebrando oye es espera espera antes de... de que pases a esa sí, no, noticia de... Ahorita sí. googleé a las presentadoras estas que dijo Alex, y la tal Wanda Sykes fue nombrada como una de las 25 personas más graciosas de los Estados Unidos, según Entertainment Ah, bueno, ¿sí es famosa. Entonces, le tengo bueno. fe. Siento que la he visto en algún lado y siento que tiene una cara muy cagada, entonces... Salía en una serie que se llamaba The New Adventures of Old Christine. Le tengo fe. Ah, no, pues. Las otras dos son dos donadies totalmente, pero Wanda Sykes, le tengo fe. <ríe> Bueno, un día que bueno. Lens Blur sea famoso, ojalá esto no salga al aire ni nada porque ya valió mal. Ah, no, pues <risa> si algún día me toca entrevistarlas cuando Lens Blur sea famoso, le diré, sí, la neta, en 2022. Porque eras era una don, don, don nadie y ya no. <risa> ¿Cómo le hiciste cómo le hiciste para dejar de sí, ser una don nadie en estos años? Así le voy a poner okay. bueno. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, bueno. Oigan, pues no muchas gracias por escucharnos. Para... Eh, platíquenos qué esperan ustedes para la serie de Obi-Wan Kenobi, para las que vienen de Star Wars. Si les gustaron de Mandalorian, de 26 de, de mayo de. en Disney Plus. Así es, ya, ya estaremos hablando de, de ella vez. seguramente. 26 de mayo, así es. ¿Qué? Todavía falta hasta el 26 de mayo para ver Obi-Wan. Para Sí, No ¿Sí? ¿Sí? Me... quedaría ya hubiéramos hecho un programa de no sé. <risa> bueno, gracias. Lunes. <risa>